El día de hoy, Alex y Robito y Caplay Visitaron el Polo Norte Ya que deberán descubrir por qué Santa Claus Se ha visto ¿Sí? malvado y Luego deberán de escapar de él a salvo ¿Es que lo no lograrán? Recuerda que si el video te ha gustado No olvides suscribirte, dejar tu grandioso like Y comentar Santa, para más videos de este estilo Ahora sí, comenzamos ¡Vale chicos, por fin hemos llegado aquí al Polo Norte! Donde nos convocaron a salvar los regalos Hace frío oh, oh, oh. Hace mucho frío a ver, el que tiene que tener frío soy yo Tú por lo menos tienes un suéter de abuelito Yo no tengo de eso Pero eso no vale, tú estás horny Tú estás horny todos los días, cable. Pues ven y abrázame Esa gente es que no aguanta, lo que yo voy desnudo por la vida Y estoy bien <risa> Ya, pues es que tú estás acostumbrada por tu pelaje Por nada, chicos, como ya le saben Aquí nos han convocado para salvar los regalos Ya que Santa se ha vuelto malvado Vamos a salvar Ese viejo verde es malvado, loco Sí, sí, es verdad por, por algo no me llegó la Play 5, tenemos que ir por ella Manuel, Cuidado, no, de... chicos, cuidado <ríe> vale, que Es que le pediste un... mucha Santa, loco, una Play 5, exageraste un poquito Hombre, le voy a pagar por cuotas A ver, vamos a entrar aquí, pero... ¡Vamos! ¡Adentro uh, de esta tierra! Hola. A ver, ¿qué me dice? La rejilla de regalo, esto no era parte del recorrido ¿Cómo? Regalos trampa, regalos trampa, cuidado con los regalos trampa Regalos trampa, vale, vale, vale ¡Ah! No, manches, ah, bueno. no. pero, loco, saltele bien Bro, ¿Sabes por qué me desintegré? Porque en el regalo venía el amor de ella Ope, ya, con ya, razón, ya. loco A ver, abrimos puerta ¡Hola! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Wow! ¡Oh, ¡Oh! ¡Es verdad, loco! ¡Y es gigante! ¡Está, está super gigante! ¡No te estás petando! Eh, pero! pero... Qué está haciendo? Está destruyendo la fábrica de juguetes. Está tirando los regalos para pa la nada, para la nada. Mira no, no, ten cuidado. Oh, ah. Tengo que pasar hasta el otro lado. Oh. No. Aquí mero, aquí mero, aquí mero, aquí mero. Borralos. Me Pillaron mi de los juguetes. Sopé, oh, no, no valen, no, no. me valen, ando esperando okay, aquí sí, mil el día. Pero amigo. qué hay en estos juguetes que pesan tanto. Uy, creo no que sé. todos están llenos de carbón. Sí, sí, sí. A ver, checkpoint, checkpoint, checkpoint. ¿Trabito? Ponche, ponche, ponche, ponche, Amigo, ponche. no presionen los botones, vale. lo matan. Aquí tenemos un güey un, un que nos está explicando. Solo eh, botones bajará. Ok, tenemos que buscar el botón correcto. ¡Es botón? este! A ver, Hola. presiona. <risa> ¡No! ¡Este no era! ¡Loco! Ay, Entonces ah, es ah, este de aquí. ¿Sí? Vamos, será este, será es este. Sí, sí, sí, Vale, vale, a la escalera aquí. Vamos, vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Saltito. ¿Otra vez, Jope? Con cuidado, con cuidado. No, no, no. Oh, vamos, vamos. Me caigo, me caigo, me caigo. No, no. Sube, sube, sube. Estamos regios, estamos regio, papá. Listo, mira, vamos a ver. loco que le pego, que le pego, que le pego! ¡Toma! ¡Pero rapidito, ¡Jope, tienes que colbertas! Es tonto, es tonto. Por eso, por eso no le traían regalos. Ya ves, ya ves Mira, Kepler, tenemos esas tuberías, pero con cuidado, que Santa nos puede atrapar. Además, hay fugas, digas, ¡Cuidado, cuidado con esas fugas! Y que sí, Santa no que nos gas. vea porque luego no nos va a comer, loco Y, no, ¿Y, y lo, eso, pasa eso? si me tiene un gas? también no se afecta? ¿Eh? No, <risa> ni, ni se te ocurra asqueroso cochino Vale, por aquí ¡Llegamos, llegamos! A ver, por aquí ¡Gasco! Nos toca los ahorita condutos. caminar por los conductos como siempre No No, no ser La parte me está aburrida <risa> ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ay! ¡What! <risa> <risa> ¿Están bien, me chicos? Me gustó, me gustó, Repitámoslo, No, no se puede repetir, eso es una cosa yeah. de una sola vez A ver, listo, uh, hemos llegado uh, a otra habitación Y esta habitación uh, y otros regalos Tienen otra... mucho que No confío, Ay, Pero ¿eh? estos regalos son peligrosísimos Sí, no confío en la agüita que está debajo de eso Así que tengan mucho wap, cuidado Vamos, wap, wap, vamos ¡Eh! Uh. Aquí estamos Ah, buenísimos, pasando las trampas de Santa, panita Sí, de lejos este taller sería chiquito Pero mira todo lo que tiene vale todos los regalos de los niños Tenemos que encontrar una llave para abrir la, la, la, la, la escondilla esa A ver, mmm... ¿Verdad? Hay ¿Y dónde que encontramos que... la llave? A ver, ok, aquí, aquí, aquí Aquí está, aquí está ¡Buena, loco! ¿Aquí dónde? ¡Vamos, oh, vale, la tenemos, bro tenemos. Vamos, yo Ay, la perfecto. abro, tranqui Abre, abre, abre. La abro, la abro, la abro, abro, abro. Abierto, ah. bro. Abro. Vámonos. Buenísimo, Vámonos. buenísimo. Y más conductos, qué asco. Oye, si este es el taller de Santa Claus, debería limpiarlo un poco. Que esto está lleno de telarañas y polvo. ¿Por qué quiero subir? Por aquí. Por aquí oh, sube, sube, sube, sube, sube. Vale, entonces <risa> con los pinchos de hielo, bro. Los pinchos de hielo. ¿Que te, te pinchan los pinchos? Sí, que nos pinchan los pinchos. <risa> vale, te pincha la cola, loco. Oh. ¡Menónimo! ¡Afuera! ¡Bro, entramos ¡Wow! para salir! ¿Qué, ¿Qué cosas? No, no, no, sí, pero seguimos dentro del taller, solo que estamos en el, en el patio ¡Oh! ¿Ves que es un portal con la cara de santa? Es verdad Ay, Es verdad, ¿Es verdad, está el ¿Es ¿Es portal ahí ¿Será que sí, ¿es estamos es en otra dimensión? ¡Uy, no es energía maligna! Ay, ¡Let's ¡ay, go! Vamos, ¡Y ahora hay portal! Que ¡Máquina! ¡Oh, no! Oh, ¡Es no. el portal de memes antiguo! ¡Un fichet de spinner! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Juguetes antiguo, antiguos! ¡Ojetas antiguos, querrás decir! Okay, ¡Ostras! ¡Qué pasados! Pero están trayendo los juguetes antiguos aquí, no puede ser! ¡Sí, sí, sí! sí. Hay, Mira, hay, ver, ¡Hay que rebajar tiramos. costos, loco! ¡Helicóptero! ¡Me ah, caí la lava! ¡Pero, bro! ¡No te caigas! ¡Que luego tenemos poquita vidas, ¡Vamos! ¡Verdad, verdad, verdad! verdad spinner! ¡Fíjate Nino, Nino. Ay, no te caigas, que tenemos poquitas vidas. Es que era para probar, era nada más para probar por el tutorial. Mira, carnal, voy a realizar la emborrachación. ¡Oh, huepale, huepale! no! Pero, loco, que no. ¡Oh, loco! Vamos, ¿Qué vamos. Dice que es vamos. super mareado, ¿Qué ¿Qué legos son, son legos piratas, son de madera, ni siquiera son de plástico. Es verdad, estos legos son. son Esto es un vain China, bro. No, o sea, no es la piratería, no puede ser. <risa> sí, eso sí, sí que sí. es de un salta malvado. Güey, le saca los regalos ahí a lo, a lo chino. ¡Ay, su máquina, loco! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué... Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡A la bala! cuidado, chicos! Que aquí se vuelvan el prisa a ustedes. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale uh, vamos, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Como el Rayo McQueen. ¡Let's go! ¡Qué malo! ¡Qué asco! ¡Qué ¡Vamos, ¡Tú puedes! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Soy veloz! ¡Vámonos! Ostras, veloz? quiero uno de esos veloz? zapatos veloces para Navidad! ¡Ey! ¡Estamos en el taller con un gnomo ahí! Con, con los duendes con los duendes como que no. Sí sí, sí, sí, sí, me come. Hola, hola, hola, hola. Mira, mira, mira, o sea, usa magia negra para hacerle evitar los, los, los regalos. Y hay un trencito, loco, yo quiero el tren, yo quiero el tren. Es chuchu. chuchu. Es un chuchu Chuchu me acaba de chuchu mequear cope. Ahí mero pasamos el chucho. Listo, Lego. Uy, hay trampa. ¡Llegamos! Es verdad, Mira, mira, mira, mira lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los elfos están haciendo regalos gigantes. ¡Entra en la puerta! ¿Cómo? ¡Entramos a un regalo! ¿Y ¡Estamos dentro de un regalo gigante! ¡Mira! ¡Hala! ¡Pero está todo congelado! Sí, sí, sí, sí. Esto, esto. Loco, yo no sabía que los regalos de Santa eran tan gigantes, bro. Ay. Oye, yo quiero un sí, novio sí, gigante, Veo <risa> okay. que esta parte es. ¡Otra rabito. No, no son el mejor equipo para salvar la navidad por lo que veo sí, es que primero las mujeres o sea tú vale, vamos vale, chicos vale. vamos vale. ay let's go me lo pasé no hombre no, facilito no a la primera no. o sea, se cayó vale. Cuidado gente está frío y resbala sí sí sí sí sí pero para ti porque mira, ya, mira, ya mira. andamos recto rabito y yo pasándolo a la pucha no tremendo oh brother no no no no no Eso es ternero <risa> Vamos, vamos. Vamos, ¡Eh! dónde estamos ahora! ¡Me voy! ¡Santa! ¡Me están mirando! ¡Ostras, ostras, ostras! Oye, ¡Mira, mira, sean rápido, chicos! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Santa! La, ¡Santa! santa ¡No! ¡Me cogen! No. ¡No! Ah. ¿Qué le pasa? ¡Alexi! ¡Alexi se fue al interior de Santa! No, Rabito, tenemos que salvar a Alexi, bro. ¡Jope, oh, ¿Sí? necio! ¡Tengo que ir a salvar yo y Rabito! ¡Jope! <Risa> ¡Oh, Hola amigos, cómo están amigos? Bonita experiencia la verdad, sí, la, bonita la experiencia de, de que te metes a la boca de Santa y digo que por, estamos... por tu culpa estamos cachofa. aquí, Alexis. Miremos el al lado. Bueno, al menos no tiene mal aliento. ¿Qué? Se comió un niño, Juanito, no, Juanito, aquí terminó Juanito, Bruno, Juanito el Juanita, cuidado, sí, ostras, igual estaba no, bien tieso, eh, pobrecillo. Eh, mira unas costillas heladas Mira, Santa está bien helado por dentro A la madre Santa ya, ya, ya está malhumorado Tenemos que volverlo horny para que todo esto se descongele Sí, tenemos que sí, calentarlo un poquito. poquito bro. Abrazo grupal Uy, lo pasé Let's go, let's go, vamos hey, Estamos en el corazón, mira el corazón hasta está helado Y todo, no, y Santa, ¿qué le habrá no, hecho? Yo creo que fue amigo. por culpa de ella con la, la hipotermia no, no, Es culpa de mamá santa, loco, porque la habrá hay un o algo así ¡Oh, no! ¡Oh, no puede ser! Oh, ¡Por Dios, ¿en dónde estamos? Esto es lo no que quiero. es saber lo que play. ¡Es el, es, es, es el poto de Santa! ¡Ah! ¡No, pero por tu culpa es la única escapatoria, Rabito! ¡El amigo! Oh, ¡Vámonos con él! ¡Qué asesito! ¡Qué asesito! ¡Loco, bacala! ¿Dónde salimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¡No, mira! No. ¡Salimos por el puto de Santa! que hace! ¡Salimos por el puto! Pues. Bueno Ok, ya descubrimos por qué Santa es malvado Porque tiene su corazón en el lado Ahora solo necesitamos encontrar una escapatoria para salir de aquí ¡Ya! ¡Loco! Gracias, papus, gracias ¡Ay, trineo, bro! ¡Hay un trineo! Oh, ¡Mira! un trineo! ¡Vale, vale, vale! Eh, yo me voy a la derecha Yo, yo me voy derecha. ¿Sí? ¡Vale! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Uh! ¡Hola, madre! la madre! O sí, nada, ¿Eh? ¿Estamos vivos? Tal? ¡Oh, mira! ¡Por fin escapamos de todo huevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de santa! ¡Ahora nos queda nada más ir a tomar cafecito caliente! ¡Adiós!